Nos falta la estrella. Aquí está mamá. <risa> Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a todos. Y año nuevo también. Es tiempo de dar, también de cuidar. Es el día más lindo. Es navidad agradezco señor es el día más lindo pues es navidad <risa> feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos déjame ayudar Qué fuerte estás. Es el día más lindo, pues es Navidad. Toma un poco de chocolate. Toma un poco de chocolate. Toma un poco de chocolate. Malvaviscos. lindo, pues es Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Es Navidad. Es el día más lindo, pues es Navidad. Arreglando los salones, falalalala, la la Es el tiempo de canciones, falalalala, la la la Entonamos villancicos, falalalala, la la Todos juntos disfrutamos, falalalala, la la Arreglando los salones, falalalala, la la.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 La canción de los números. Vamos a contar del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Tres Ratones. Cuatro. Globos. Cinco. Monos. Seis. Patos. Siete. Llamas. Ocho. Donas. Nueve. Perritos. 10 Gatitos Contemos otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 Buen trabajo